La ciudad Silva con digi Santi, con digi Dani, antes estudios. yo no soy dono nomás, pero a mí me va bien, van bien. Yo no soy dono más, pero a mí me va bien, no Van bien. Yo no soy dono más también yo soy tu número uh, pero a mí me va bien pero hay más mira como yo te robo hay más pero pero como ve en la caguas aquí yo no yo no vendo perico ppp vendo vendo música estoy jugando todos los cíntolos con, con yo me, yo, de no Yo no me compiro, de donde me fue. Ahora yo te digo que viene el mire todo lo que está enseguido está enseño a Y a Yo lo hice porque quise Bueno, estamos en el el de así, oh, es la Yo soy tu nomás, pero a mí me va bien, también yo soy todo normal, uh, Ah, pero a mí me va bien, también yo soy todo normal. Eh, eh, pero a mí me va bien, también como como venía la cava, cava, por la selva de Santo eh. de DJ Dale eh, eh. de la, eh, eh. de Santo de Santo de Santo de de de de a todos los barrios, a todos los barrios, a todos los a todos los a todos los barrios, a todos a de a, Mister, a, San Chivari, a Yo los oído no mal, pero a mí me va bien, van bien. Yo los oído no mal, uh, ah, pero a mí me va bien, van bien. Una producción de Avatori producción, una producción de VD, VSD producción, Jorge Tem, Jorge Tem. Mario 123 se empezó este y para lo que le ha servido es para perder y darme... Eh, publicidad para este tema Y para él para todo el álbum